Hola a todos amigos, hoy estoy muy contento de grabar este vídeo para poder ofreceros por fin el pack de recursos descargable para Pokémon Essentials, ese que he creado yo mismo y que incluye muchas cosas nuevas que creo que os facilitarán el desarrollo de vuestro fangame. Bien, sin más dilación voy a explicar fácilmente cómo se instala. Lo primero que tenéis que hacer es iros al link de la descripción, que es este de aquí, eh, y descargar el archivo que os dejaré. El archivo es cerrar este de aquí. Bien, el archivo que os descargará es este rar de aquí, ¿vale? Que como veis contiene parte de un proyecto. Bien, ¿y cómo se instala esto? Finalmente he conseguido que se pueda instalar en los proyectos ya empezados, aparte de que ya sabéis que inicialmente quería hacer que fuera un proyecto descargable y demás, pero finalmente va a ser esto: unos ficheros que se instalan en vuestro fangame y simplemente sobrescribe algunas de las cosas que ahora os diré, pero ya lo tenéis instalado, ¿no? Entonces, yo voy a coger un proyecto de Pokémon Essentials nuevo, ¿vale? Esto es. Pokémon Essentials, Voy a descomprimirlo para que veáis que es eh, normal Es decir, este proyecto no está modificado Es Pokémon Essentials tal y como viene Pero nosotros vamos a imaginar que es vuestro proyecto ¿no? Donde vosotros ya tenéis vuestros mapas y vuestras cosas Abrimos el proyecto que acabo de descomprimir Y como veis es Pokémon Essentials sin ninguna otra modificación ¿Vale? Y lo primero que tenéis que saber es ¿Qué modifica este pack de recursos? La Fast Engine, que la he llamado yo Vale, pues lo primero que nos modifica son eh, Los scripts es decir, si habéis añadido cualquier script o cualquier cosa, os lo borrará y pondrá los míos. Por eso lo más recomendable antes de, antes de instalarlo, que ya veréis que es muy fácil, es copiar el proyecto. Es decir, copiáis y lo pegáis en otro sitio y lo llamáis de otra manera. Para que una vez instalado, si queréis salvar algún script, si no habéis añadido ningún script, pues por supuesto mucho mejor. Pues después si el script que habéis añadido, por ejemplo, lo habéis añadido aquí abajo, simplemente copiarlo y pegarlo sencillamente. Por cierto, esto solo funciona para las versiones 16. No lo he probado en la 17, pero no creo que funcione. No está pensado para la versión 17, así que ni lo intentéis, porque no va a funcionar. Para todas las 16.1.2 debe funcionar. Y lo segundo que nos sobrescribe es los eventos comunes. Por si habéis añadido algunos, hacemos lo mismo, ¿vale? Copiamos el proyecto y una vez lo instalemos todo, veréis que se nos borran pero como tenemos la copia de seguridad, pues si se nos ha borrado uno que nosotros queríamos reutilizar Simplemente lo copiamos y lo pegamos, vale, esto es fácil de copiar, simplemente nos vamos aquí Y con el shift pegamos aquí abajo y ya tenemos el evento entero, incluso creo que dando control c aquí se pueden copiar Vale, y de un proyecto a otro es igual Bien, pues sabiendo eso y una vez tenemos a salvo nuestro proyecto para que no perdáis nada importante Simplemente abrimos el RAR, abrimos la carpeta raíz del proyecto y este es el RAR y simplemente copiamos todo lo del RAR y lo arrastramos a nuestro proyecto. Ahora nos preguntará si queremos sobreescribir, le decimos que sí y ahora os enseñaré un poco por encima qué es lo que instala. Sé que inicialmente quería pasaros un poco de gráficos, vale, aquí nos dice que coinciden las carpetas, le decimos, se nos pregunta si queremos combinarla, le decimos que sí que lo haga con todos los elementos. Y ahora nos preguntará si queremos reemplazar, realizar con todos los conflictos, mover y reemplazar. Nos instala el MKXPZ Nos instala la interfaz nueva Que he intentado que todas las interfaces sean consistentes Aún me quedan algunas por modificar Pero pero bueno, ya veréis que el aspecto Mejora mucho Nos instala eh, los scripts dinámicos que yo he puesto Vale, bueno, ya se ha acabado de instalar Voy a mostraroslo Voy a abrir de nuevo el mismo proyecto ¿Vale? Pokémon Essentials <coughs> Abrimos Pokémon Essentials 16.1 Y observamos que lo que yo os he dicho que iba a sobreescribirse, se ha sobreescrito, ¿vale? Ya no están los eventos comunes que teníamos aquí, han desaparecido todos, eso es lo que tenéis que saber. Los scripts también han cambiado, ¿vale? Por ejemplo, el script settings tiene aquí abajo nuevos parámetros que antes no tenía. Bien, pues primero vamos a arrancar el juego normalmente para comprobar que funciona. Es posible que si intentáis cargar la partida que ya teníais de un pequeño error, pero la partida se carga igual. Para lo veréis, yo por ejemplo tenía una partida cargada en Pokémon Essentials, si la intento cargar ahora me va a dar un error. Ah, pues mira, no me ha dado ningún error. Pues mira, de lujo. Aún así, si os da un error, no os rayéis, ¿vale? Bien, ¿veis detalles? Como que cuando yo camino sobre la arena, aparecen como unas partículas por debajo del personaje. Eso también eh, forma parte de la inclusión, ¿no? ¿Qué más? Vale, pues nos añade lo del dinero, lo de la hora. Los Pokémon, la interfaz, toda es así consistente. Vamos a ver los datos. Todo he intentado que tenga una coherencia. Ya habéis visto la animación de los Pokémon. Todos los Pokémon tienen aquí animación gracias a este nuevo sistema. ¿Qué más hemos añadido? Bueno, todas las interfaces están modificadas. Voy a ver si si puedo enseñaros... Voy a ganar las cajas de almacenamiento. Voy a abrir el PC para que veáis que todos los, los Pokémon tienen su animación. Vale, por cierto, si vosotros metieseis este sistema en un proyecto que tuviese los Pokémon de las 8 generaciones, pues efectivamente... Eh, Tendrán animación solamente los de las cuatro primeras generaciones, ¿vale? Si yo me voy aquí a los Pokémon de la quinta generación, ya vemos que no tiene animación. Pero, pero, vosotros se la podréis añadir. Lo que pasa es que tengo que hacer un tutorial enseñándoos cómo se añade, ¿vale? Aquí tiene una animación por defecto que yo les he puesto a todos que hagan este gesto. Pero sí que le podéis añadir vosotros una animación. Lo que pasa es que es una animalada tener que animar todos los Pokémon... ...de las primeras animaciones. ¿Veis? Por ejemplo, a Sniddy sí que le hice yo con un sprite... ...una animación personalizada. Y sí que tiene una pequeña variación... ...usando los sprites de quinta generación... ...que sí que sabéis que eran variables. A Victini también, ¿veis que se mueve? Y bueno, pues ya en el tutorial trataremos más en profundidad, ¿no? Ahora, todos los de la... ...desde Arceus hasta Bulbasur ...todos tienen animación personalizada... ...y funciona bastante bien. Vamos a ver si os enseño también la interfaz de la Pokédex... Bueno, esto ya lo enseñé más o menos en el otro vídeo, ¿no? Pero veis, aquí está la interfaz de la Pokédex y por supuesto yo esto lo iré actualizando. Ahí veis que es la versión 0.98 porque cualquier error que vosotros detectéis pues me lo reportáis vía YouTube, vía este mismo vídeo vía cualquier cosa y yo pues lo corregiré. También modificaré bastantes más interfaces con el paso del tiempo y demás. Bien, y lo verdaderamente útil... Voy a cerrar ya el juego, volvemos al escritorio. Lo verdaderamente útil de este sistema está aquí, en, en los eventos comunes, digamos las eh, las funcionalidades de Pokémon llevadas al script, no ya conocéis el Dynamic Trainer, ¿no? os lo enseñé, tenemos la versión simple donde simplemente le indicamos el Pokémon, el nivel que tiene, los objetos que tiene el entrenador, si es combate doble, si se puede perder, vamos, los parámetros, esto es muy intuitivo, haré tutorial pero sinceramente como si no lo hiciera, realmente esto bueno, esto es necesario ponerlo, aquí no, no toquéis nada. Pero bueno, este es el diálogo que nos dice. Y luego os tendríais que acordar de añadir una segunda página cuando el combate termine con su con su interruptora, Bueno, lo que siempre hacemos con los entrenadores, ¿no? Que es ya externo. A, digamos que esto te genera la batalla. ¿Y por qué lo he guardado aquí en eventos comunes? Pues porque no se me ocurrió una forma mejor de... Ya que esto existe, no se me ocurrió una forma mejor de, mediante un evento pasaros todo esto, porque he pensado, os hago descargaros otro proyecto solo para que copiéis el evento y lo peguéis, pero no merecía la pena, ¿no? es Demasiados, demasiados megas, ¿no? De esta forma os descargáis esto fácilmente y ya lo tenéis, que lo que más pesa de la descarga realmente son los, los sprays de los Pokémon y sus animaciones, ¿vale? Aquí tenemos el Dynamic Trainer más complicado, ¿no? Donde ya le podemos añadir a cada Pokémon, pues, eh, los IVs, el objeto que tiene, en fin, muchas cosas, ¿no? Muy personalizable. Esto lo podemos hacer también con las batallas salvajes, que es algo que antes en Pokémon Essentials no se podía hacer y me parece muy útil, ¿no? Porque yo veo muchos fangames en los que vas a pelear contra un Pokémon salvaje y lo que hacen es poner un entrenador, que es ese mismo Pokémon salvaje, que te saca al Pokémon salvaje, ¿no? Yo digo, no, vamos a hacer una batalla salvaje, aquí le indicáis simplemente qué es lo que cuáles son sus parámetros, incluso le podemos poner apodo. Y ya te genera la batalla salvaje. Y luego también se le puede decir si es una batalla que se puede perder. Si es una batalla en la que se puede huir. O sea, puedes poner escapar. Etcétera, etcétera, ¿no? Intercambio dinámico, ¿no? Donde tú le dices la, la especie que necesita el NPC para el intercambio. Y el Pokémon que recibe. vale Luego tendríais que cambiar, por supuesto, el diálogo de aquí abajo. Etcétera, etcétera. Bueno, esto ya en su respectivo tutorial... Eh... haré supongo que un tutorial para cada una de estas. Para que quede claro, pero... Yo creo que si sabéis usarlo es intuitivo. En el tema gráficos, no... Todavía no voy a hacer ningún aporte porque, bueno, he tenido... He tenido mi propio debate sobre los gráficos de quinta gen. Mañana subiré un vídeo... Mañana, sí. Ya sé que llevo meses sin subir y de repente subo dos vídeos diarios, ya lo sé. Estoy muy mal de la cabeza. Mañana subiré un vídeo expresando un poco las dudas que yo mismo he tenido en cuanto a esto. Porque, claro, yo muchas veces no sé si compartir recursos para... Para quinta gen, para gráficos de cuarta gen, para gráficos de tercera gen, cada uno de ellos me presenta cierto problema, ¿no? Y entonces no me decido yo, incluso yo mismo, cuando hago mis propios proyectos, no me decido en qué, qué generación usar como base para los gráficos, ¿no? Pero bueno, ya lo, ya lo trataré más en el vídeo de mañana. Por lo demás... Podéis usar esto, podéis probarlo. Yo creo que es bastante más cómodo hacerlo así y todos los entrenadores del juego ponerlo con el Dynamic Trainer que no irte al PBS, aunque si os habéis acostumbrado a trabajar con el PBS, pues a lo mejor este aporte no, no os gusta demasiado, ¿no? Pero bueno, aunque sea por las interfaces y demás, creo que merece la pena, ¿no? En fin, y nada más, eh, espero que os funcione todo bien. Haced una copia de seguridad del proyecto, por favor, no quiero que se os rompa el proyecto por culpa de esto. Aún así no veo por qué se debiera romper, pero haced copia de seguridad. Copia de seguridad tenéis que tener siempre antes de instalar cualquier cosa. ¿eh? No me hago responsable, ¿eh? de verdad, no quiero que se os rompa el proyecto por culpa de esto. ¿eh? Yo esto es para facilitaros la vida, para que trabajéis mejor y para que vuestros proyectos salgan adelante más cómodo. Aparte, es una opción. Si no os gusta cualquier cosa o pensáis que la interfaz es fea o pensáis que se trabaja peor, pues simplemente no lo instaláis y ya está. Yo he intentado hacerlo... Por las inquietudes que yo tenía como desarrollador y pensando en qué sería lo que yo quisiera si fuera un usuario que no sabe de, de scripts y nada de eso, ¿no? Al final, lo suyo es crear como un motor, algo parecido al, al Mario Maker, y que los usuarios simplemente creen su mundo de Pokémon, ¿no? Ya resolveremos el tema gráficos más adelante. Aclarado todo esto, nada más, chicos. Un saludo y hasta la próxima. Me vais comentando por los comentarios. Adiós.